Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Amigos, soy Nieves Marqués de pasosparacrearempresa.com de visualsmedia.net y otras plataformas y en el día de hoy me gustaría hablar de algo que yo desconocía, no sabía que existía os voy a hablar de los NFTs Antes de empezar déjame que te hable de mi videoserie totalmente gratuita, de cuatro vídeos en la que te enseño a generar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 Para las personas que conocen de criptomonedas, probablemente el concepto de NFT, NFT, es eh, conocido. Pero para las personas que no tienen esos conocimientos en, en, en criptomonedas, me gustaría explicar un poquito qué son los NFTs. Son non-fungible tokens. Tokens no fungibles. Tokens o también se puede conocer como vales digitales ¿Qué es esto exactamente? Bueno, pues son como coleccionables, digitales, que son originales Y además que se puede verificar su originalidad y se puede verificar el propietario, su autoría Mediante lo que se llama cadena de bloques o lo conocido como blockchain ¿Qué significa no fungible? Algo que es fungible es algo que es totalmente intercambiable y que puede ser consumido. Algo fungible es el papel moneda. Un billete de 500 euros, tuyo o mío, siendo original, es lo mismo. Me da igual tener el mío que tener el tuyo, porque tienen el mismo valor, son intercambiables. Algo a mitad de camino entre fungible y no fungible son por ejemplo los vales exclusivos para un concierto no son todos iguales porque todos tienen un número diferente de serie pero hay varios es algo que es semi exclusivo que es algo que es no fungible un dominio por ejemplo pasos para crear empresa solo puede haber uno una obra de arte, la Gioconda, solamente hay una. Podemos tener cada uno en nuestras casas una impresión de la Gioconda, podemos tener una réplica, pero la original solo es una. Bueno, pues en el caso de los NFTs, no fungible tokens, lo que vamos a conseguir de forma digital es tener obras. Puede ser eh, imágenes, puede ser audio, puede ser una película, eh, puede ser cualquier tipo de archivo que mediante esta cadena de bloques ha sido autentificada y eh, comprobada que es única. Bueno, ¿qué está pasando ahora en el mundo de las criptomonedas? Pues que estos NFTs están eh, teniendo muchísimo auge, todo el mundo está hablando de ellos... Y es una oportunidad muy buena para los artistas, para cualquier tipo de artistas, pero para los artistas digitales, de poder comercializar sus obras. ¿Por qué surge esto de los NFTs? Simplemente porque la gente tenemos tendencia a coleccionar cosas. Tal vez cuando tú eras pequeño coleccionabas cromos. Hay gente que colecciona sellos. Hay gente que colecciona obras de arte. Bueno, pues esta es una forma de que haya personas que en el mundo de las criptomonedas tienen tantas criptomonedas, tienen tanto dinero que no saben qué hacer con él, pues que ahora están coleccionando obras que no pueden tocar con sus manos, porque no es lo mismo esa obra impresa y colocada en una galería, no. Lo que están coleccionando son las obras digitales. Esas obras digitales llevan un sello digital de autenticidad que les hace poseedor de una obra original. Esto es una oportunidad grandísima para cualquier artista. Se pasa al mundo digital no necesita subastar sus obras eh, de la forma tradicional, lo puede hacer digitalmente y puede conseguir grandes beneficios. ¿Por qué os estoy hablando hoy de los NFTs? Porque ha salido al mercado un fantástico software llamado NFTs Collection Maker, NFT Collection Maker. Es un software que está basado en la nube Está desarrollado por Andrew Darius Del equipo de Explendio Y una de las características que tienen estos NFTs O estas obras de arte Es que suelen ir en colecciones ¿Qué es una colección? Pues es un grupo de estas obras Que suelen ser Todas más o menos del mismo estilo. Pueden ser, imaginaos la forma eh, de una mujer, con un fondo diferente, con accesorios diferentes, con tonos de piel diferentes, pero que todos tienen, eh, siguen una misma, una misma estética. Eso son lo que son las colecciones. Bueno, pues este software lo que te hace, te facilita la creación de estas colecciones para que tú puedas. Poner tus obras originales, NFTs, en el mercado Y poder venderlas ¿Lo puedes hacer manualmente? Por supuesto que lo puedes hacer manualmente Pero normalmente estas colecciones suelen tener miles de obras Las hay de mil, de cinco mil obras, de diez mil obras Las personas... Que les gusta mirar este tipo de colecciones. Eh, les gusta mirar muchísimas obras diferentes. Y elegir la que quieren comprar. Esto es algo totalmente nuevo. Eh, te aconsejo que mires información sobre los NFTs, Que mires eh, más sobre eh, cómo se realizan este tipo de transacciones. Te voy a dejar unas... unas unos ejemplos muy claros de cómo hay gente que realmente está ganando eh, miles de dólares por la venta de una sola de sus obras. Si tienes la suerte de que alguna celebridad, de que algún influencer le guste alguna obra de tu colección y lo tuitee o... Eh, lo comunique por alguna de sus redes sociales. Eh, las obras de tus colecciones se pueden acabar de una forma súper rápida. Y es algo pues que eh, no te garantiza que vayas a vender tus obras. Pero desde luego si, si desconoces esto y no lo pones en, en marcha. Desde luego nunca vas a, a vender absolutamente nada. Yo personalmente... Voy a emprender este camino de crear mis obras y de ponerlas al mercado. Hay diferentes plataformas donde tú puedes vender estas NFTs, una de ellas se llama OpenSea, hay muchísimas otras y puedes ver las cantidades que se están cotizando, a las que se están cotizando las, las obras dentro de estas plataformas por supuesto los precios están en criptomoneda en este caso están en ETH en Ether puedes mirar la equivalencia de lo que es un Ether en dólares aquí te voy a poner un ejemplo práctico de una persona que vendió su colección por alrededor de 900 mil dólares se vendían sus obras muy despacio pero paris hilton pues tuiteó algo diciendo que una de estas obras pues era eh, cute era muy bonita y se vendieron todas. Se vendieron por un valor de 900 mil dólares. Quiere decir que si tú... ¿Entras en este mundo de las eh, NFTs, vas a vender tus obras y vas a ganar ese dinero? Por supuesto que no, no hay garantía. Al igual que si entras en una tienda de arte y compras pintura, compras un lienzo y compras un caballete, nadie te va a, a garantizar que tú vayas a ser el próximo Miguel Ángel. Nadie te va a garantizar que la obra que tú crees con... Con esos utensilios, con esa pintura, con esos pinceles, vaya a ser la próxima eh, obra maestra. Nadie te lo garantiza, pero desde luego es una oportunidad para entrar en este mundo que ahora está en auge. ¿Y por qué está en auge? Única y exclusivamente porque la gente le gusta coleccionar cosas. No le des más vueltas, no te pongas a pensar, ¿cómo alguien puede comprar por eh, 3.000 dólares un JPG? una persona...? Es mejor que no le des vueltas. Muchas veces los artistas, cuando sus obras se venden por millones de dólares, estoy segura de que no se ponen a pensar. Si tú creas algo y hay otra persona que le gusta y está dispuesto a pagar miles de euros o miles de dólares, se lo vendes y, y ya está. Os voy a poner aquí también un, un ejemplo de una obra que se vendió por más de un millón de dólares. Su nombre es Miss... 5.000 primeros días. Hay gente que puede pensar, ¿quién es capaz de pagar más de un millón de dólares por un archivo JPG? Vuelvo a repetir que lo que la persona compra no es una imagen que luego vaya a imprimir para poner en su casa, no, lo que está comprando es la obra digital. ¿Para qué? Para si tiene su galería de arte digital, pues compartirlo con sus amigos, al igual que tú tienes tu galería de arte en tu casa y la compartes con tus amigos, les enseñas tus obras y les explicas pues el valor que tienen, etcétera, etcétera. Hay gente con mucho poder adquisitivo que ahora lo que está haciendo es coleccionar obras digitales y tienen sus galerías, de arte digitales que les muestran a sus amigos, a sus familiares, a quien quieran. Pero son obras digitales. Y si hay gente que está dispuesta a pagar miles de dólares por esas obras digitales. Tú puedes crear esas obras digitales. NFT Collection Maker lo que te permite es crear estas colecciones. De miles de obras. Y te permite también... Ponerlas a la venta Las vas a vender en moneda En criptomoneda Pero esa criptomoneda Cada día como los precios fluctúan Puedes mirar lo que puedes ganar con cada obra En OpenSea Puedes ir a la, al sitio web Y ver los precios a los que se están vendiendo estas obras digitales Es una oportunidad que desde luego para mí es que es algo tan sencillo, tan sencillo de hacer, aunque lo hicieseis manualmente, aunque dijeseis, bueno, me voy a tirar un mes creando pequeñas obras digitales y creando mis colecciones, es algo tan sencillo hoy en día, para personas que tienen creatividad, para personas que, que, que quieren hacer algo con, con su arte, e incluso para las personas que no tienen ningún tipo de habilidades artísticas. Podéis poner estas obras digitales a la venta y podéis venderlas a unos precios que ya os he dicho cuáles cuál son. NFT Collection Maker lo que te proporciona es hacer estas obras de forma totalmente automatizada. Puedes vender una, puedes vender dos, puedes vender 100, puedes vender 200, puedes vender la colección completa, pero si no lo haces nunca vas a saber si podías tener una fuente de ingresos gracias a esta, esta tendencia ahora mismo que está en, en auge. Te voy a enseñar cómo funciona para que tú veas lo sencillo que es y... Si quieres, infórmate más acerca de los NFTs y vas a ver que es una oportunidad hoy en día que desde mi punto de vista no deberíais dejar pasar. Vamos a la demo. Estamos ahora mismo dentro de NFT Collection Maker y podéis ver todas las piezas de arte que se pueden generar. Como veis, son de muy buena calidad. Aquí lo que vamos a hacer es darle a Create, Vamos a poner, eh, por ejemplo, Demo B, le vamos a dar a Save. Y aquí vemos los NFTs que tenemos. Aquí vemos los rasgos o traits. Le damos aquí, eh, ponemos eh, fondo y decimos que va a ser la capa número uno Vamos a crear el segundo rasgo. El segundo es el cuerpo, body. Eh, va a ser el rasgo 2, el rasgo 3, va a ser el cabello. Aquí eh, lo que vamos a hacer es en Demo A, ya lo tenemos todo configurado y vemos aquí eh, la colección tan bonita de, eh, pues de piezas de arte. Aquí tenemos todos los traits o rasgos, eh, todos los eh, items o todas eh, las piezas que hay en cada una de las, de las capas y aquí es una cosa que está muy bien que podemos elegir. Eh, que ciertos eh, rasgos no aparezcan eh, combinados. ¿Qué quiere decir esto? Que si elegimos, por ejemplo, aquí... Bueno, en este, en este caso lo que también podemos elegir es el porcentaje de veces que queremos que salgan en nuestras piezas de arte. Es lo que se llama Rarity. Aquí tenemos que va a aparecer un 3,85% en nuestras piezas de arte. Y aquí es lo que os decía que podemos eh, decir, pues eh, con esta capucha no queremos que aparezca un gorro, por ejemplo. Entonces aquí lo que podemos hacer, si vemos aquí en Trace en Rasgos... Eh, vemos aquí le damos al al ojito pues vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, eh, donde hay, eh, tenemos esta, esta boina, tenemos estos rasgos que están prohibidos. Pues eh, no queremos que aparezca capucha, no queremos que aparezcan eh, ciertos eh, accesorios, porque son incompatibles. ¿Vale? Aquí tenemos el clothing fluffy, bathrobe, clothing hoodie. Pues eh, si hay una capucha, pues no puede haber un gorro, ¿no? Entonces, si volvemos aquí a NFTs, vamos a borrar. Todos eh, los NFTs que hemos creado y aquí le vamos a dar a Generate Preview y vais a ver que en menos de dos segundos, vamos a elegir aquí 3000 NFTs, vemos que en menos de, de dos segundos pues ya tenemos los 3000 creados, como podéis ver aquí. Total de Items creados, 3000. Si, por ejemplo, este no nos gusta pues le damos a disable y el otro también este por ejemplo tampoco nos termina de, de gustar por ejemplo hemos desa desactivado dos verdad entonces le damos otra vez a generate preview ponemos dos le damos a go y ahora volveríamos a tener los 3000 eh, 3002 tenemos tres activos, dos eh, nuevos y uno y, perdón, y dos que hemos deshabilitado. Aquí vamos a, a los nuevos dos que hemos creado, los podemos ver. Si le damos a All, vamos a ver los 3.000 eh, eh, NFTs que hemos creado. Es así de sencillo poder crear nuestras colecciones dentro de NFT Collection Maker. Espero que te haya resultado interesante la demostración. Ahora te voy a hablar del funnel completo. En primer lugar, lo que tenemos aquí es la oferta principal. En la oferta principal tienes dos opciones. En la primera opción lo que vas a poder crear es una colección. Esa colección puede tener hasta 7000 obras. Y la siguiente opción lo que vas a poder crear son 5 colecciones cada una de ellas hasta 7000 obras en la opción en la que puedes crear una colección el precio es de 277 dólares y en la opción en la que puedes crear 5 colecciones la tienes a 497 dólares te invito a que hagas un cálculo eh, muy rápido de todas las obras de arte que puedes crear y el dinero que tú puedes ganar y que, lo, y que lo confrontes con el precio de esta oportunidad. Desde luego, es una inversión que es muy, muy interesante. En el upsell número uno, lo que vas a poder crear son hasta... 30 colecciones y cada una de ellas de 10.000 obras, también tienes la integración API con PINATA que lo que te va a garantizar es que cada una de tus obras esté en una base de datos y que cada una de tus obras tenga una URL si creas 5 obras, lo puedes hacer manualmente Si creas 100 obras, incluso lo puedes hacer manualmente Pero tú te imaginas lo que es crear 10.000 obras diferentes Y crear manualmente los links A cada una de esas obras Si tú quieres vender una obra Por supuesto le tendrás que facilitar Al posible comprador La URL para que vea la obra Bueno, pues eh, en este upsell lo que proporcionan los desarrolladores de Splendio es la integración de todas tus obras en una base de datos y con los links de cada una de esas obras. Este upgrade es de 497 dólares y tienes eso, la posibilidad de crear hasta 30 colecciones, cada una de ellas de 10.000 obras. El upsell número 2... Es la versión de agencia. Lo que vas a poder crear es hasta 250 colecciones diferentes. Y cada colección puede tener hasta 20.000 obras. Esto por supuesto es para ofrecer a tus clientes. Porque hoy en día hay muchísima gente que quiere crear estas colecciones de NFTs. Además tienes 5 subcuentas para que otras personas que trabajan para ti, para que tu asistente virtual o trabajadores tuyos, puedan crear estas colecciones para tus clientes, y el precio es de 997 dólares, un solo pago. Esto es todo, esto es NFT Collection Maker, Creo que es una oportunidad muy buena para introducirte en el mundo de las criptomonedas y en este mundo de coleccionables digitales, de obras de arte digitales. Es algo que a mí nunca se me hubiese pasado por la cabeza, pero es algo tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo como poner tu obra digital y que alguien la compre, pero desde luego en vez de poner una, si pones 10.000, es eh, más probable que alguna persona que tiene ese, esas criptomonedas que le queman en las manos, que las inviertan en tu obra, es más fácil si tienes muchísimas obras para ofrecer que no cuatro o cinco Desde luego, aunque lo hagas manualmente, aunque no te hagas con NFT Collection Maker, te aconsejo que crees estas obras de arte digitales y que las pongas a la venta.